¿Qué tal? Soy Chabeluque bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Países Bajos en el Junior Eurovision de este año con Luna y la canción La Festa. Vamos a ver qué nos traen los Países Bajos. Vamos allá. Ay, me gusta. Hey, ¡Qué buena! ¡Qué oh, oh, oh, oh. we'll hey, hey, hey, hey. buena! De La cesta, un título en catalán. Me imagino que no, que no es en catalán, pero la cesta en catalán es The Party en, en inglés. ¡Oye, esto es muy bueno! Tan solo hay dos canciones por ahora, Ucrania y Países Bajos, pero... Está la veo ganando, eh. Muy buena. Además se te queda a primera escucha Super animada Wow, wow, wow, wow, wow, Países Bajos Madre mía, luna, la cesta, Buenísima la canción Wow Países Bajos viene, viene a ganar este año bueno, Pero claramente Me ha encantado bueno, muchísima suerte, pero no la vais a necesitar, este tema es buenísimo. Hasta aquí Países Bajos en el Junior Eurovision Song Contest de este año. Vamos a ver por qué nos traen los siguientes países, pero ya os digo, esto es una canción muy potente para ganar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.